Vamos a ver los Meme vamos a ver los Meme vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Jalan, jalan, jalan o no jalan, si no jalan ahorita les van a jalar las pantas mañana Bienvenidos muchachos a Memegams 3 Primer meme de Memegams Y esto fue bueno, y esto fue bueno porque fue ahorita, banda Y les voy a decir por qué Ya regresó la Foquita, ya nos, ya nos la encontramos de nuevo Así que Foquita, no, no te olvidaron No te olvidaron, Foquita, te empiezan a olvidar No, Foquita Ayer vino y no hombre, nos arrancó el corazón, güey. Le dicen la rompe corazones Falsas ilusiones No esperé que cambie No hombre, Güey, no sabía que me iba a llegar con ese avatar <risa> Aquí es donde debería estar bien un sonido de Amogus, ¿sabes? Como tin, tin, Pero no hay mods hoy. Mods. Ayuda Ese día algo cambió dentro del Otsu. No es el audio que esperaba <risa> Pero estoy satisfecho <risa> ¿Dónde está mi...? Ey, no pusieron mi... Ahí está, mi calamar No sé por qué pongo un calamar No me pregunten Un día lo vi y dije, ¿por qué un calamar? Y... Ay, no Ok, esto es calumnia, banda Esto es calumnia Esto no es real Yo no soy una VTuber Yo soy un VTuber Ahí está mal, para empezar, ¿no? Continuando con lo que está mal en esto Es... Está mal en... eh. Vámonos ¿Y? al siguiente meme este ya lo había visto Creo que ya lo habían mandado, ¿no? ¿Por qué me ven así? ¿Por qué me ven así en Chile? Consideré hizo un aviso con... Cuando yo les apunto con un arma Y ustedes me quieren bonkear ¿Qué? ¿Cómo que sexo bonk? ¿What? Yo encontrándome a mi amigo en Chapulín Tenías razón Tu novia besa muy bien Dime, ¿a qué saben mis hijos? Bien. ¿Qué pedo? ¿What? Se completa la meta de subs, dice. Huele a sexo. Ah, sí, sí, sí. Huele a contexto. Huele a contexto. Y de vez en cuando huele a peligro, ¿no? 0001, gamster, narguear... Nalguear chile en vivo No sabía que iban a hacer Uy, porque hay un chile aquí Güey, esto fue Cuando estábamos en la fiesta, güey Que le habían hecho a Ner. Yo estaba más o menos ayudando a organizar Me dijo Mablitz que invitara a su esposo, Phyllis Si no me equivoco Y dije Bueno, entonces voy como cadenero Me pongo acá el... el, el tú no me te cabra Le digo, póngase así y... Como senté ayer en el stream de los Memegams Team Keep Keep Team en Civil One ¿Cómo sacaste esa foto, weón? ¿Cómo sacaste esa foto, weón? Qué pedo. Este no soy yo. Nalga que veo, nalga que nalgueo. Este no soy yo. Le hace falta ahí mi cabello. Pero podría ser, podría ser. Oye, ¿esa es la hermana, ¿qué no? ¿O no es la hermana? A ver, voy a intentar matarlo con un perreo. Perrea me chapó. Se pone caliente cuando. ¡Ah! Yo quiero esto, dice ¿Por qué les gustó tanto eso? ¿Por qué les gustó tanto eso? A ver esto Oye, güey, ¿qué opinas de este chavo? Está medio aquí, no, güey Neta, es que me gusta como para algo bien, güey Ah, ¿en serio? Déjame llevar de allá <risa> a mí, Así, de la bestia! <risa> ¡El vato bien rápido! ¿Vieron? O sea, abrió la ventana y ya la tenía ¡Mira! ¡Mira! Sí, ¡A la madre! La encontró bien rápido, de pura vista Cuando la página ya corrigió la noticia de nuestro patrón En efecto, fue un error de traducción Un hombre... ¡Ay, no puede <risa> Cuando me refería que estaba mal, que estaba mal la noticia, no me refería a que porque dijera una vtuber y no un hombre, sino porque dice que... <risa> no, gracias por intentar corregirlo, nigromante. Tal vez el perreo te haga reflexionar. <risa> Tal vez el contexto te haga reflexionar, ¿eh? Oh, no. Wow, imagínate hacer todo eso A la bestia Esto va a ser, eso es con los, con los wireless con, eh, Sería como usar estos que tengo ahorita Pero, este, inalámbricos Podría intentarlo, no creo que me salga, ¿verdad? Pero podría intentarlo Pop el chat después de votar nalgué a la, nalgué a la, what? Y es que no hay, o sea, hay, hay una parte que dice que no Y hay una parte que dice no que quiero. sí Que ni siquiera sé quién soy Pero de dos versiones Ay, no puede ser. Ya no, ya me veo en el espejo y no sé a quién veo. Te pere bajo la lluvia, dos horas. mil horas solo, como un perro. No, tanto, tanto. Tampoco, si, sí, si sí no les gusta que no haga stream, güey. Es que yo te amo, dice. Eres mis noches. A oh, la madre. Eso suena medio raro, eh. Eres mi estabilidad mental, güey. No te caigas. No. Me imagino frases como de que, vato, toda mi estabilidad mental y mi vida social depende de que hagas stream, güey. No es cierto, es que es una broma, pero me ha pasado, güey. Cuando veo, cuando he llegado a ver gente, no en stream, sino video, es como que vato, si no subes video, no hago nada todo el día. El cartel de los Bishanti le da al chapulín supremo el poder para ligarse a cualquier morita que se encuentre sin importar si tiene novio. ¿Qué de dónde es esto? ¿Esto es de Doctor Strange? Mi ex y yo terminamos relación. El Pon corto. El socio no la supo valorar, princesa. Pues, amigo, así amigo, que digas. No tanto, eh. <risa> <risa> Esa es una miniatura que hice para un clip, pero también me gustó para meme Eh, no, no quiero pelear Ya me di cuenta de que están pesados ¿Por qué dice que gané? Mira, ahí dice que gané una, una, una, una pelea Estoy seguro de que he ganado algunas peleas contra ustedes ¿Cómo que lo mejoraste, Nightbot? No quiero ser tu novia No, amigo No quiero ser tu novia, Wey, Esto, esto es lo que deberían de tener todas, güey, si no quiere. ¿Atreves a usar mis hechizos contra mí, Potter? ¿Qué es esto? Lo siento, Jackson. ¿Qué es esto? Uy, qué mamada. Pero olvida el mejor avatar para una cita. Uy, hey, qué video, weón. Sepa que le tengo fe, jefazo Pero el meme es el meme. <risa> Vive según el lore, es correcto. Esta imagen habla por sí sola. Ven, Gamster Felicia Silver. ¿Qué? No. A <risa> ver cómo me muero de ganas de darle unas nalgadas a este perro. <risa> Oye, si ¿sí el perro se porta mal, <risa> esta imagen, weón. Esta cabezona cacheteje de puta de mi Tú eres como un verdadero. Quisiste usar, weón. Wey, ¿por qué? ¿Por qué hacer esto? <risa> ¿Quieres saber cómo hace click? No pasa nada, le estoy haciendo click. Ya te dije que no. Por favor, entiéndelo <risa> Rayos, nena. <risa> Tú no te cabras a la bambiche, nena. Chico no, bestia, yo... ¿What the fuck? No, disculpa Raven, no hablaba contigo Ya con ¿cierto? No mames, <risa> ¿qué pedo? El alma azul, tremendo el patrón nos... A ver... Gamster enseñando el ánimo a bailar en BR Chat uh... No, alto, alto, alto, Elizabeth, querida Demasiadas manos y muy poca cadera ¿Te puedo mostrar? Un, dos, tres, cuatro, bailo de fruto me froto, ojos de orgasmo, ojos de orgasmo, y... Eh, si haces el 20% de esto, tenemos una película wey es que <risa> La primera vez que nos vimos, güey Que fue en la fiesta No, en la fiesta no Que fue en Chupi que estaban, este, silver Key y... Y, y Nimu Se supone que no iba a hablar, ¿no? Ustedes saben, yo iba a ir No iba a hablar Iba a estar tranquilo Bueno, no tranquilo, sino que no iba a hablar nada más Iba a hablar con ustedes Con... con ustedes, ¿no? Pero no iba a hablar, güey después de que ya pude hablar, ¿no? Y de que me puse a bailar Se impresionó, güey Y dijo, what, ¿cómo le hace? Pero... <risa> eh No sé <risa> área reta gámster y dice que no tiene huevos La Chapo banda en corto ¡Qué arda Troya! <risa> les encanta, les encanta hacer desmauser a ustedes Yo soy una persona tranquila Cuidado con la Ren, a ver Personal Bueno, esta es la 411 Supongan que un rufián está molestando a su novia Van a hacer esto <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Oh! ¡Oh! <risa> Está bueno, eso este está muy bueno, eso este está muy bueno. <risa> a ver, he leído, wey, cosas de que me voy a ir con o que voy a firmar con OgoSu, güey. Díganme en qué momento O sea, tú dime. Era es meme, güey. Es meme. Obviamente. Ustedes realmente me ven en una agencia, güey. Yo valgo para pura madre. <risa> te la semana por a las VTubers, wey. Por eso siempre estaba triste de que te fuiste con. Güey, no es cierto. Soy yo, por favor. No voy a estar en alguna agencia. Nadie, nadie quiere, nadie me quiere en una agencia, ¿sabes? O sea, voy a empezar, ¿no? O sea, ¿Ves mi cabeza? Casi casi está de adorno. De este lado hay nalgada, de este lado hay perreo, de este lado hay contexto. Y creo que por acá hay avatares locochones. Así se le llama table. ¡Ah! Al table la agencia, sí. Manda, me voy a ir a la agencia. Spoilers de hoy en la noche. Creo que sí vi esto, güey No sé dónde vi esto, pero creo que sí lo vi. ¡Ah! ¡Es de Kimosh! ¡Así fue! ¡Así fue! De hecho, así fue. Todo el rato yo estaba volteando por arriba. decide tener una cita con lunaria. ¡Uh! Mire quién llegó. Yo qué chingado estoy pintado que. ¡Hey! ¡Hola quién! Hola, La voy a llevar a su casa, banda Hay que ser caballerosos, hay que llevarla a su camita eh. <música>